¡Está agarrando señal, carnal! ¡Está agarrando señal, carnal! ¡Y volvemos a la normalidad! ¡A ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! Hola y bienvenidos a un nuevo video, esta es la continuación del video anterior de Anteomodo XD Pero el único problema es que no lo terminé, pero estoy en eso, muchas gracias Y gracias por haberse suscribido a mi canal y disfrutar de los videos que he estado subiendo de series en estas últimas semanas. Y hace un par de días intenté subir Danny Phantom, pero al parecer no se pudo subir por problemas de copyright y bueno. Pues espero que les guste este video y nos vemos hasta la próxima entrega de varias series. Bye bye. No... Esta noche me voy a manosear. ¡No, no, no, no! toma no. ¿Con qué esas, eh? Era hacia ti, pero pues me, agarró, me agarró. No, pues no es que, o sea, ni siquiera estaba tu, en tu mira. Ese es el problema. A ver, ¿ya? O te ayudo a romperlo. Traiganme la pala, ya está, Bu. ya estuvo. Traiganme la pala. <risa> Traiganme... O sea, mira, ya viste, ya viste, ya viste. ¡Uy, hijo! Ah, qué Me mataron. No me digas. Yo no veo. ¿Ves que soy ciego? Dígale. ¿Qué pasó? ¿Cómo le llegaron a la mitad de mi equipo? No estamos para descansar, papá. Aquí... No, ni verga. ¿En serio? ¿Eh? Ni verga, güey. ¿Eh? ¡Ni siquiera chanel, se puede ¿no? levantar! ¿Qué les pasa? <risa> es que iba a agarrar a Natriz y rápido. <risa> no es, o sea, ¿qué les pasa? Mismo. Ni siquiera se puede levantar y ya lo están tirando. O sea, ¿qué les pasa? ¿Dónde? ¿Dónde era? en la segunda. ¿En la segunda? Esa es la tercera. <risa> ah, ya la vi. ¿La Siempre estás? me pasa lo mismo. Pero ya ves. A ver. ¡Ya te vi! ¡Uy! Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. ¿Es en serio? ¿Qué? Yo estoy tratando de ganar no a usted. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me da! Mal, ¿eh? Aquí siempre hay... Que siempre hay no, cabrón, eso Perfecto. es pasarte de pinche lanza. Ah, pero esta cosa no la pongo yo. ¿Qué es eso? No, solo queda él. ¿Dónde van a salir no. los estos? ¿Cómo se llama? El rifle es sí. mío. Bueno, esta cosa. A ver, tú. No, ¿por qué? Déjenme en paz, déjenme en paz. No ves que se me queda? Tío, no me parece que este chico sea muy listo agarren al otro dame, dame, dame. ay, ya lo habían tirado, no macho no, no, no, no, no, no, no. <risa> bueno, y aquí quedamos <risa> La verdad, ¿Por la verdad. Qué? no se sí, no, sí, aguanta mire, mire, le ayudo, le ayudo, le ayudo ya, ve, ya veo a blanco y negro ya ayuda de ayuda ayudo, ayuda ayudo. ¿A dónde va Llegamos. Llegamos. ¿A dónde va daño, daño, no, no man, no, es, ¿A dónde va no dónde va no dónde va no dónde va no dónde va no dónde va A va <risa> <risa> Las cuentas de perfume <risa> Tal vez por los títulos vea, pero pues ya llegué, Master. No, gracias, si joven, de conmigo. Primero vamos a matar a Lili. No, qué okay, cabrón. <coughs> y luego matamos a los demás. Y luego a Luis. Y luego... Los... Reír, ¡No! si de... bueno, no, si no vivió. Bueno, ya que ya. Es... ¿A ah, dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, ¿A dónde vas? Sí, Ay, se sí dio puro. Bueno, dos por uno. Okay. A Wilson, ahora sigue esto. muérdense. A ver, ya valió madres. Ay, perdón. Ah, <ríe> bueno, ya qué. <ríe> ah, ¿Qué? qué? Pues ni moverme podía. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Te mataron? No, están en eso, pero no, ah, no te vas, ¿dónde no no vas? ¡A no te, más, no te, más, no te vas? ¿Dónde no vas? ¿A dónde vas? Me quedé con 1402 de vida. Buenas tardes, ¿qué va a querer? Quiero una roca, ahí le va. Quiero un peludón. Quiero una roca. ¿Qué? pues se vende por separado. Puta, qué ofertón. Y vámonos. Larguémonos de aquí. Ahi no me va a dejar pensar Es una broma, verdad? No <risa> Vámonos. Ay qué culero qué, qué, qué La anterior lo dejé, y mire cómo terminé Sigamos Atención Atención Chihuahua, sí, ya ves <risa> No vas, porque se me <risa> Sigamos aquí una pisodita no Nada <coughs> Sigamos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uy, esta sin sí me ay Ay, sí me agarró quítense, quítense, quítense, quítense, quítense que ahí les va Ahí les va de guachicolero Y Claro, ya aprendida Uy, buena <risas> Bueno, no importa, no Para importa Lo que le importa es que todavía seguimos viendo Vito y floreados Vivos, ¿sí? Okay, Ok, ok, ok, ok, ok, esclavo 2, ayúdame Hay un Chargers que te buguió. ¿En serio? Vamos, sí, mira A ver, esclavo 2, ayúdame no, en serio, está bien buggeo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, por donde está la... El smoker y la witch ¿Y dónde rayos voy a saber? ¡Ya valió madre! Ah, no, no, no, no, me acabo de curar, me acabo de curar, me acabo de curar <risa> Muérete, muérete, muérete muérete Ah, qué no! ¿Ya se murió? Creo que ya pues si no te persigues, No sé, no veo, <risa> soy ciego, no veo Ah, sí me dio <risa> ¿Qué tanto hace? A ver, aquí ya... Ya era de Splitter, me había matado. Uy, está arma me gusta. Bueno, pues ahora esperar a el tank, porque ahora ya sé que aquí viene... Todavía no, todavía no, todavía no, todavía eh, no, viene contra mí. lo mamá. <ríe> lo bueno de saber cuando viene un tank. ¿Sí o no? ¿Ya se trabó? Levantarles. ¿Se murió? Oiga. Oiga. ¿Se murió? Ah, no, aquí sigue. Ya no. ¿Qué andan haciendo Venga Véngase para acá, Master. Se lo siento muy solo por allá. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Vámonos. Y como si no, por si no fuera poco. Vámonos. No, nada, sí. Sí, Hay llevar, no, no me dice. Me para nadar y Caballero. Caballeros, si vamos a morir, sea con estilo, por favor. Oh, no, no, no, no, no. no, no, no. Ya de aquí no me acuerdo nada. Ah, sí. Después de activar esta armita. A ver, espérense, espérense, espérense. Ahora sí. Ya, ah, cálmense, cálmense. Son policías, ahora sí. Vámonos ahí. Vámonos. Allá. ¿Y ya de aquí a dónde vamos no? Ay, no me inventes, este mapa no. Este, esta parte nunca me gustó, ¿sabe por qué? Sí. Porque siempre termina sin balas. <risa> <risa> no, ¿sí te me creo, van no? a matar. Cálmense, cálmense, cálmense. Uy, bueno, aquí hay, hay que ir atrás? ¿Qué ya tranquilo. El único problema es que necesito una más que sea más potente, que la que tengo normalmente. Ahora sí, vámonos. ¿Para dónde es? Ábrete paso hacia refugio. En ¿Pero las está, escaleras. Refugio? Hacia las escaleras. Ah, pues es que ahí me decía, ábrete paso hacia allá, y me aparecía ahí este, la moja esta. A ver. No, se me agarró. No, tengo cuatro de vida y no tengo armas. Buen arma de cuerpo por ¿Ya ves al y negro todavía no. no? todavía no No hombre, no soy usted, usted. Para morirme después de usted Dirá pues, no se pudo No Ay, ya tengo uno de vida Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi uno. No, Ya no tengo, balas. Te ah, ya ve que ya digo Esta zona es la que te queda sin balas Ahora, espérense tantito No me maten, porfa soy como uno de ustedes, pero mejor, quítense, porque todavía yo sigo vivo. Quítense, quítense. Ahora déjame agarrar. Uy, ya se agarraron a Scar. Ah, no, sigo aquí. Que ya se van a morir? No se mueran, Master. No se nos muera. No se nos muera. Cúbrelos. ¿Cómo quieres que los tiempo hay, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Buenísima, hay tiempo. me digas que ya se van a morir otra vez Pues ya casi casi me hicieron Bueno ya no Bueno ya no, no ya cálmense cálmense cálmense Ya sé que les gusta mucho esta campanita Pero pues no es la de campanita que ustedes piensan No es Tinkerbell. ¡Señor! ¿Qué pasó aquí? No, valió, verga, no estás ¿Y? viendo. Pues, ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué sí, están Ay, ¿en serio? ¿Mate? No. No maté! ¡Ja, lo mío! ya, ya, ya, tío, ya, ya, ya, ya, ya, aquí, aquí quedamos. Ni siquiera lo vi y lo ya, ya, aquí ya, ya, Te ya, ya, ya, ya, lo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bueno, bueno es que llevo más puntos que usted. What new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? No, no, no, no, no, no. No, ¿qué hacen en el pinche ácido? No manches. Ahí te voy Te, ¿Te voy a hacer? pasan de veras. No gracias, Jaco. <ríe> ¿Ya viste qué es lo que me llevo? Para tu funeral. Ya sé. ¿A dónde va? Yo, la no tiene escapatoria. Ya, déjese morir Ya estuvo ¿Dónde ¿eh? usted? Aquí estoy, B Master Ya se atrapó. Ya se atrapó ¡Córralo! ¡Ya se acórralo! Muerto ¡Toma! Si le nah. <ríe> <ríe> <ríe> es que ¡Sí le tiene. Toma. Lo bueno, ¡Toma! ¡Toma! Oye, ganaste es un nuevo logro Sentí que este ya los tenía de sus mapas Entonces... Sepa Sepa la buena Pero mira Ahí está La verdadera sí, historia Este de la gana. <ríe> <ríe> <El super ríe> Ay, eso ¿Le seguimos o cambiamos no sé, a otro juego? No sé, como otro juego. ¿Un Mystic Fight? ¿Un Mystic Fight? Ah, ¿con qué? Quiere Quiere Mystic <ríe>